Con morretones y arañazos por varias partes del cuerpo, hoy Junior Vázquez Castillo denunció a miembros de la Policía Nacional, lo golpearon y apresaron. Buscaban a otro joven en la zona. Aclara, no tiene ninguna vinculación con actos selectivos que llevaran a los agentes a la violenta detención. No, yo llegaron de aquel lado buscando a un muchacho atrás, a piña. Entonces cuando llegan por aquí vinieron y me agarraron, comenzaron a policiar conmigo, me dieron mucho golpe y vaina entonces salió la comunidad ahí, me querían soltar y no podían porque ya yo tenía mucho golpe, ¿me entiendes? No me, no me podían soltar. me llaman a me llevan por atrás porque me llaman con mucho golpe entonces me soltaron porque yo tenía demasiado golpe, ¿tú ¿me entiendes? Llego un fiscal, llegan el procurador. entonces allá yo estaban asustados, tenían que soltar, ¿tú ¿me entiendes? Porque yo tenía demasiado golpe porque yo me maté demasiado, ¿tú ¿me entiendes? Por, por nada, por nada, yo estaba aquí en mi casa, en, mi, en mi mudé de casa, y me llevan de cárcel, no. Residentes en la zona que fueron testigos de la golpiza y posterior apresamiento mostraron su indignación por la acción de los miembros policiales. Ellos estaban en el 24 y venían del 24 y ahí que venía saliendo de la casa de su papá, ahí mismo le echaron mano y lo tumbaron en la pared de la iglesia, le dieron muchos golpes, lo estaban ajolgando, lo laigaron después de este lado del 5. Y ahí estaban acabando con él salimos todos los vecinos a decirle que no, que dejaran a ese muchacho, porque ese muchacho no era de nada. Y como quiera siguieron dándole golpes. Que de que venían de 24, era tirando tiros, tirando tiros. Yo no sé a quién, al aire, pero tirando tiros. Y vienen y agarran a ese pobre infeliz ahí, que viene saliendo de su casa. Y, y lo que le dicen es eh, que... que uno, yo mismo subí, le dije que no, que se me con no de nada, pues se su trabajo. No no y lo que hace es que a mí me llevan un empujón, que ahí sentado. ¿Y ellos tienen que respetar a una gente mayor, igual que él, que es un ciego y salió a, a, a donde él. Porque no es un ladrón, no es un, un, un, un asesino. Es un muchacho del barrio que lo conoce, lo conoce todo el mundo. Ellos tienen que saber cómo van a tratar. La policía está para poner el orden, no para, para, no, para no ponerlo Porque ellos tienen que respetar a la gente cuando sale Y ellos no, ellos hablan como perros, hasta a la mujer y a los hombres dándole No, la cosa no es así. Ellos tienen que respetar para que uno los respete a ellos que aquí actúa la policía con el que no está dispuesto a la gente. Aquí están actuando con los inocentes. No, y, y Tienen que actuar con el ladrón, con el que hace su daño. Porque ese hace su daño. Entonces, el que hace su daño, lo dejan en paz. A que siga haciendo daño. Eh, entonces, el que no está en la cosa, está ahí. Eh, lo buscan y entonces lo machacan y lo majan así. Aseguraron darán seguimiento a este caso que, según aseguran, es recurrente estos abusos policiales contra jóvenes en el sector. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.